Estamos en la hora de Burlingame, en este ciclo que informalmente se llama charlas de café de alguna manera y hoy con alguien que recién fuera de, del comienzo de esta charla nos decía que juega de local no solo en este lugar emblemático de Burlingame, el reconocido Bar San Martín sino también dentro de toda la ciudad, dentro de todo el municipio de Burlingame. es el juez de faltas municipales Rafael De Francesco pero hoy va a dialogar con nosotros en su rol de precandidato a e intendente de consenso federal la lista que lleva a Roberto Labaña como candidato a presidente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va? te va? ¿Qué decir, Waldo? Muy bien, bueno, muy bien, acá en Urlingam. Sí, de local. centro de Urlingham, de local. De local, de perfecto, local. perfecto. ¿Cuántos años de vida acá en Hurlingham? 57. ¿Los tuyos? Los míos. Los tuyos. Los bien. ¿Y, ¿Y en cuánto se parece este Urlingham que pretendés gobernar, al que conociste cuando eras chico? ¿Cuánto ha cambiado eso? La realidad es mi papá y mi mamá están del año 48 en Urlingam. Uh -huh. eh, son de Parque Quirno, de Roma y Rodríguez, de toda la vida. Y ese hurlingan que uno vio, vivió de chico es un hurlingan eh, que fue de lucha, de esperanza, de mejorar. Eh, sí. Aquellos que vinieron con sus sueños eh, de inmigrantes de aquella vieja Europa del desastre, sí. de la guerra, vinieron acá y encontraron un lugar para mejorar, un lugar para crecer, un lugar para formar su familia. Y sinceramente lo lograron. Lo lograron. Pelearon por las mejoras del barrio. Pelearon por los vecinos, fueron solidarios, profundamente solidarios. No te olvides que el Estado por lo general no te da nada, lo construís vos, lo construye el vecino, las mejoras, el agua, la luz, el gas, después te cobra el impuesto, después que lo conseguiste, ah bueno, pero mira que lo hice yo, bueno, pero igual te voy a cobrar. Y seguís peleando, seguís mejorando, seguís luchando. Esa es este, la virtud. ...y el gen que tiene el vecino de Burlingame. Y hoy venimos a recuperar un poco la decencia de toda esa administración que hoy perdemos. Eh, ¿Es la primera vez que sos candidato formalmente en una lista? No, eh, he sido candidato en la universidad como candidato a presidente del Centro de Estudiantes. Gané las cinco elecciones que me presenté uh -huh. por una gran cantidad de votos importantes, 70-72% de los votos... Sí. Eh, en una época donde había una agrupación hegemónica que ganaba en todo el país, menos en nuestra facultad. Franja morada. Franja Morada y yo era Peronismo Universitario. Claro. Pero ahora estás en, en la política partidaria asumiendo un rol que te pone en otro lado respecto a lo que vos sos como juez, como juez de faltas, o hay puntos en contacto entre una cosa y la otra? No, no, no, no, no, no. Uno es. A ver, esta es, esto es parte de la democracia. Esto es parte de la oportunidad que nos da la lista del doctor Labaña de habernos presentado, damos, creemos en el mismo perfil que él y bueno, hoy nos presentamos eh, como ciudadano de Burlingame, como vecino de Burlingame, a tener esta oportunidad y mostrar nuestra impo, impronta del hombre de Burlingame para poder gobernar nuestros propios destinos. Ajá. ¿Y qué representa Roberto Labaña como idea que te permitió, si se quiere, tener esta expectativa ¿no? de ser intendente de Burlingame? ¿Por qué Roberto Lavaña en tu elección? Yo creo que el doctor Labaña es el único, que, aquel que pasó por la función pública y que puede mirar de frente a, a sus ciudadanos, a la gente, y no tiene que pedirle perdón a nadie. Creo que para mí es un honor estar con el doctor Lavaña. Eh, representa el progreso, representa el bienestar y representa la posibilidad del desarrollo económico de la Argentina. Eso es muy importante. Y nosotros acompañamos al doctor Lavania en todo lo que hizo y lo que va a hacer. Hace minutos hablabas de unos rasgos distintivos de Urlingham, del Urlingham que viviste cuando eras pequeño, seguramente, el de la solidaridad, el de la fraternidad, de los vecinos que se ayudaban. Eh, ¿De alguna manera se puede recuperar aquello? ¿Se puede recuperar eso como un ideario de comunidad? Totalmente. Nuestra lista está representada por todos los vecinos de Hurlingham Y creemos, venimos a buscar eso. Venimos a darle la esperanza al vecino de Hurlingham que tiene en sus manos la posibilidad de pelearla nuevamente y de salir a buscar un Hurlingham mejor y un Hurlingham este, que pueda crecer, un Hurlingham que le pueda brindar un futuro a sus hijos, un presente más estable a los vecinos y ir mejorando a diario un montón de cuestiones que nosotros vemos hoy que eh, no están acompañando a la necesidad del vecino. De cómo cuáles, por ejemplo? Como cuál es que Hurlingham esté gobernada por gente de Hurlingham. Para vos es un valor. Totalmente. Eso. Nosotros desde el primer día estamos ya cumpliendo con eh, la primera promesa de campaña. En nuestra lista es gente exclusivamente de Hurlingham, uh -huh. De los tres pueblos. Hurlingham, te y Y eso, digamos, comparto esa posición, pero pienso al mismo tiempo... Eh, ¿Qué te puede aportar el ser de Hurlingham? ¿Qué cosas, qué miradas distintas tiene alguien que vive, que nació en Hurlingham, aquel que por ahí está solamente de paso? Eh, cuando uno eh, es un representante de su ciudad, es un representante del vecino, alguien que vivió, que caminó, que transitó nuestras calles, lo que representa conoce la idiosincrasia y las costumbres de sus vecinos. Entonces, vamos a saber el problema de la periferia. ...vamos a saber el problema del centro de hurlingham ...vamos a conocer la situación especial que vive T6. Eh, ...vamos a conocer uh, todos aquellos impedimentos... ...que hace que nuestro pueblo esté mejor... ...y eso lo sabe más que nadie el vecino de Hurlingham. ¿Y hay un, una, un decálogo de cosas que vos consideres... ...que políticamente se tienen que resolver... ...que conciernen a Urlingan... ...que no le hacen la vida simple al vecino? Eh? Sí, totalmente, por ejemplo... Nosotros estamos convencidos que, eh, y lo vamos a sacar por ordenanza el día que estemos este, en el poder o podamos dirigir los destinos de Hurlingham, y si no es así, nuestros conce este, concejales que van a estar seguramente eh, en el consejo van a proponer uh -huh. como primer medida que eh, el hombre de Hurlingham, el trabajador, el comerciante, la pequeña y mediana industria y la industria, sea eh, el proveedor principal Uh -huh. ...de Burlingham Que eh, se incentive el comercio local a través de el, los proveedores del totalmente municipio. Totalmente así. Por ejemplo. Exactamente. Uh -huh. Exclusividad para el proveedor de, de, que vive, que practica el comercio... ...que practica su industria y para el trabajador de Burlingame. No sé si lo tomará la cámara, pero estamos a metros del paso a nivel... ...del ferrocarril San Martín, de la estación Burlingame. ...y es una constante no pensar en pasos a nivel... Lo charlábamos en otra oportunidad, el problema que plantea también, por ejemplo, el Urquiza, con la cantidad de pasos a niveles que surcan, el impedimento que esto resulta para el transporte. Desde que tengo uso de razón, que no hace mucho tiempo, por cierto, pero he escuchado promesas de campaña para resolver eso. ¿Por qué no se concreta, existe la posibilidad, un municipio puede ponerse a la cabeza de resolver un problema de esa característica? Todo. El municipio se puede poner a la cabeza de todo lo que se proponga. ¿Y los recursos, eh, Rafael? Lo debe el ferrocarril. El daño que le ha hecho el ferrocarril a Burlingame es inmenso. Nosotros tenemos una ciudad dividida, ahora con paredones. Lo criticamos a Trump y los tenemos allá en Morris, sobre la calle Cañuelas, por ejemplo. Uh -huh. O sea, el daño que le está haciendo el ferrocarril a Burlingame es total. Eh, hablamos de seguridad y resulta que le, con esos paredones ponemos inseguridad. Hablamos de limpieza y con esos paredones ponemos más mugre para nuestra ciudad. Este, hablamos de que nuestro pueblo nos inunde, con esos paredones vamos a inundar menos el ferrocarril todos los barrios. Hablamos de progreso y no, nuestros pueblos no progresan ni se desarrollan porque el ferrocarril los corta al medio. A ver, ¿cuándo va a pagar el ferrocarril esa deuda que tiene con el, con el vecino de Urlingan? En algún momento lo va a tener que hacer. Porque si el ferrocarril invirtió 120 millones de dólares en el último año en la capital federal, lo tiene que también invertir en Urgan, porque se lo debe. ¿Y qué faltó para que no se hiciera eso? Decisión política. Es un no, problema de gestión en eso? Es un problema de decisión política. La decisión política es todo. Es gestionar, es este, invertir en el vecino de Urgan, ver las necesidades del vecino de Urgan y solucionarlas. Eh, nosotros estamos convencidos que esto es así. Los kilómetros de vía que tiene eh, el ferrocarril en Urlingan en algún momento va a tener que devolvérselo no puede ser que el ferrocarril nos siga trayendo el atraso que estamos nosotros paramos este, en Rubén Darío y un colectivo tarda una hora en llegar a cualquier barrio cuando se corta la barrera eso va en contra del trabajador eso va en contra de las expectativas del comerciante ¿quién va a venir a comprar algo al centro comercial de Urlingan cuando uno pierde el tiempo arriba en colectivo una hora? Sí, es complicado. Rafael, está tu café, podemos compartirlo también... ...mientras le damos carácter de, de charla de café justamente a este, a este diálogo. Eh, hace aproximadamente una semana estuvo sentado aquí otro candidato... ...que en virtud de la problemática nacional y provincial... Eh, ...decía que es muy difícil abocarse a un programa local... ...cuando hay dificultades tan profundas. ¿no? Decía que, bueno, el objetivo de Máxima... ...este era un dirigente de, del oficialismo local que lo importante era que eh, volviera al poder el peronismo, que se terminara el macrismo. Ahora, eh, ¿se puede postergar un debate sobre las necesidades de Burlingame o se debe dar en paralelo en todo caso? Eso? No, se debe dar en paralelo, no tiene nada que ver. A ver, eh, vamos a ponernos de acuerdo. O sea, si los intendentes se agarraran la Constitución Nacional y Provincial, tendrían este, realmente, eh, van a saber cuál es el manejo total de las políticas este, locales. Si nosotros no tenemos intendentes fuertes, no tenemos intendentes que tengan una impronta representando a su vecino con la fuerza necesaria para poder plantarse ante el poder provincial y nacional, vamos a tener siempre el abuso de los poderes más grandes. Y lo que tiene que entender, tanto la nación como la provincia, que los dueños de los territorios son los municipios. No es un y, tema menor lo que pasa localmente. Para nada, para nada. Acá eh, hay que fijarse de que nosotros, nuestras metas es el progreso de Durrigan, independientemente de las cuestiones provinciales y nacionales. Por supuesto que todo acompaña políticas nacionales que hagan crecer, uh -huh. pero nosotros, aquellos que aspiramos a manejar este, las intendencias, tenemos que entender que nosotros le tenemos que dar, con la fuerza que, se, que nos da la constitución de la provincia y de la nación, ...nuestra impronta a las necesidades de nuestro pueblo. Si sí, uno piensa también que para eso hay candidatos a diputados nacionales... ...para eso también hay candidatos a diputados provinciales... ...y para eso hay candidatos a legisladores locales, ¿no? Como Total... que cada uno debería representar ese totalmente, tipo de inquietudes. Totalmente, totalmente de acuerdo. Esto tiene que ser todo un equipo de trabajo. No puede ser que cada uno haga su política para cada lado. No puede ser decir que si gana fulano, si no, no tenemos esperanza. ¿Qué hacemos? Si fue a fulano, sultano, arriba, ¿qué hacemos? ¿Cerramos su Nos vamos cuatro años. De no, esperamos cuatro años cruzados de brazos. Ahora, Rafael, recién hablabas de, de un equipo de trabajo. Eh, indudablemente, ustedes tienen por delante una misión compleja, ¿no? Romper esta cuestión de la polarización. Por el otro lado, también expectativas, entre otras cosas, de eh, conseguir lugares en el Consejo Deliberante. ¿Quiénes te acompañan a vos como, como parte de tu equipo de trabajo? Porque primero es cara visible, ¿no? Primero voy a aclarar una cosa. A ver, polarización no hay yo por lo que veo eh, en los dos partidos políticos están cruzados hay algunos que juegan eh, con un sector pero pasan por la ventanilla de otro sector en otro distrito y así cruzadamente o viceversa uh -huh. lo sí. vemos de Vicente López a Urlingan o de Morón a Urlingan o de Pilar a Urlingan y, y a ver, de un lado juegan este, con el hombre lobo y con, del otro lado juegan este, con el tren fantasma o sea, me parece que uh, ¿quién es la verdadera oposición? Sí, ver, está, está muy eh, mezclado el asunto. Está muy mezclado el asunto, sí, me parece sí. que no, no. el juego político tendría que ser mucho más este sincero. Y antes mucho... de, de aventurar, ¿cómo, cómo ordenarías vos, en, en un tipo que es dirigente político, que es militante político, cómo ordenarías toda esta situación? Contame quiénes, quiénes están más allá de Alfredo Leguizamón, que es quien encabeza la lista de precandidatos a concejales, quienes forman parte no solo de, de los integrantes de la lista, sino quienes te apoyan de alguna forma. Bueno. Vamos a, a ver, vamos a ver por lo menos los cuatro primeros integrantes sí, claro, de la lista. Claro. O sea, eh, Alfredo Leguizamón, eh, compañero de militancia de 25 años con una capacidad de gestión muy importante. Alfredo ha sido durante ocho años eh, director de tránsito del municipio y cuatro años concejal. Es funcionario actualmente y es una persona de su barrio de toda la vida, eh, Malarredo de la Patria. Eh, y ha trabajado este, incansablemente en cuestiones sociales y en beneficio del vecino. <ríe> la segunda candidata es Lidia Colombo, uh -huh. ha sido secretaria de Seguridad este, en la época del Intendente Álvarez, parte de, este, de, eh, del Intendente Acuña, que ha hecho un trabajo muy loable con el tema del policía vecino. Por ejemplo, claro. Eh, en tercer lugar, tenemos un comerciante con una impronta social muy importante, este, muy arraigado en nuestra población, que es eh, el amigo y compañero Toti Lizardo, este, un vecino eh, de Hurlingham de toda la vida, toda la vida ¿no? sí, con sí, una claro. gran historia, ¿no? Sí, sí. La cuarta es este, Mónica López, eh, una docente con un profundo trabajo militante eh, y, social, ¿no? y social. ¿no? O, no, no, por eso tenemos una lista bastante amplia y de mucho consenso y de mucha actividad eh, sociocultural mm. arraigada en la política. Y ayudando siempre, siempre al vecino. Y hemos estado toda la vida en Urlingam este, atendiendo al vecino. Y después, por supuesto, tenemos equipos técnicos que después del 11 vamos a dar los nombres y apellidos. Hay, a lo largo de esta avenida principal, una de las principales de Urlingan, que es la avenida Jaureche un despliegue importante de las dos fuerzas políticas que pugnan por, por la pelea de fondo, no por la presidencia. <susurra> eh, ¿Cómo se las ingenian para en medio de tanto, de tanto despliegue ustedes hacerse un lugar? Me imagino que es mucho de ponerle el cuerpo también, ¿no? Estar... Totalmente. Estamos todos los días en los barrios caminando. No bajamos de 40 a 50 personas en reuniones. Preferimos, eh, para mí, es, me parece un poco exagerado que las dos fuerzas políticas pongan 400 sombrillas en una cuadra. Este, me parece que también es hace un poco... Eh, un poco a la higiene visual, uh -huh. eh, un poco excesivo y entendemos que nosotros tenemos que dar este, la discusión política con el vecino y en los barrios uh -huh. estamos de acuerdo, un poco de aparato, un poco de presentación pero no tanto aparato excesivo, eso es un costo muy grande para las necesidades que hoy tiene la Argentina Cuando hablabas antes de quienes están en un lado en un distrito pero pueden estar en otro, en un municipio de al lado de alguna manera eso habla de un desorden y de una crisis importante de, de las fuerzas políticas, de los partidos políticos. ¿Se puede volver a aquella época de partidos constituidos, con una democracia interna, con, eh, si se quiere, diferencias, pero dentro de, de un esquema partidario? ¿Es posible eso? Yo creo que es posible. Es más, es necesario. La Argentina tiene que volver a creer en sus partidos políticos. Si no, vamos a seguir discutiendo con sectores y nunca vamos a consensuar políticas de Estado. Si nosotros no volvemos a los partidos políticos, la democracia está en peligro. Uh -huh. La democracia, el pensamiento, el ser nacional está en peligro. Tenemos que creer en nuestros partidos políticos. Es la fuente de toda vida democrática. No podemos permitir la destrucción sistemática que han hecho nuestros políticos de los partidos políticos. Hoy cualquiera está con cualquiera. Da lo mismo todo. Hay que escuchar el tango cambalache, viejo. Uh -huh. No, no, me parece que tenemos que cambiar y tenemos que volver a los partidos políticos. Hay ejes políticos que te tienen a vos como protagonista. Esto es la definición por la Intendencia de Burlingham, por la que también pugnan el hoy Intendente Juan Zabaleta y su adversario, el concejal y funcionario de nacional, Lucas Delfino. Eh... ¿Qué te difiere de esas posiciones, de, las, de la de los dos otros postulantes de los partidos más importantes en esta disputa, de las fuerzas políticas más importantes? ¿Qué, qué hay de diferente en tu candidatura respecto a ellos? Bueno, yo soy un natural de Burlingame de toda la vida. Juanchi es un amigo mío de hace muchos años. Y gracias a Dios los dos hemos aprendido y sabemos de la democracia y sabemos que con el respeto y con un montón de cosas nosotros podemos convivir a pesar de... Uh, a pesar de ser fuerzas políticas este, totalmente diferentes y la verdad hemos hecho algunos trabajos en común que mm. ha sido beneficiado el hombre de Burlingame. y con Lucas Delfino no he tenido mucho diálogo lo conozco, sé que es un vecino de Burlingame y que sé que es un funcionario nacional también pero no tengo más, este, más elementos, más elementos para, para opinar. Recién hablabas del de trabajo que hicieron conjuntamente con el Intendente Zabaleta. Quizá lo más importante haya tenido que ver con la cuestión del medio ambiente y la fábrica Rucelot, ¿no? Sí, totalmente. Ahí, totalmente. En, en Fue... tu rol de juez de falta. Exactamente, trabajé muy cómodo. Mm. No puedo decir absolutamente nada. Y eso es loable y lo respeto. Mm. Ahí sí hubo decisión política. Hubo decisión política y hubo trabajo en equipo. Y cuando hay trabajo en equipo y cuando hay consenso político, porque nosotros mismos se logran buenas cosas. Uh -huh. es, ¿Es una problemática la del medio ambiente que también Urlingham debe Totalmente. contemplar más seriamente? Totalmente. Totalmente. Nosotros lo hemos contemplado siempre. Quien les habla siempre ha luchado en favor del medio ambiente. Eh, no nos olvidemos, este, transformadores de Norte, CTI, contaminación de Napa y bueno, la fábrica rusa lo emblemática. ¿no? Uh -huh. eh, este año ha sido escenario como lo ocurrió en otros, en otros periodos de gobierno. Uno recuerda el caso de la gestión de Daniel Scioli, en donde también se discutía, por ejemplo, el tema de las escuelas. Eh, sobre todo para las comunidades escolares nunca queda claro de quién es la responsabilidad cuando las escuelas están mal, ¿no? Y gran parte de la comunidad me ha tocado en mi rol de padre participar en algunas reuniones de, de, de padres, de docentes, y la verdad es que la gente en muchos casos está huérfana porque no sabe a quién reclamar. ¿Cómo se puede comprometer un municipio? ¿Maneja recursos un municipio para sí, enfrentar totalmente. eso? Fíjense que ustedes si agarran la boleta, el primer candidato a consejero escolar, el segundo, el tercero, lo ponen en las boletas, los partidos. O sea, el intendente le puede bajar línea tranquilamente y le puede poner, si el intendente es prolijo en su gestión, le puede poner también un, un, un, un freno o exigirle a la provincia de Buenos Aires la responsabilidad que tiene que tener con respecto a la educación. No se puede romper un colegio y después no se puede este, eh, no se puede tener los chicos desparramados en todos lados. No se puede cortarle la luz y el gas. No se puede tener 10 días un colegio sin agua. Uh -huh. Eso es responsabilidad de la provincia. Tiene que haber una fuerte decisión política del intendente local, local y ponerle límites a ese abuso. Lo hicimos con la fotomulta. ¿Por qué no lo podemos hacer con los colegios? Eso lo tenemos que hacer. Y decirle, cumpla con su deber. Sostenga la educación. Este, la provincia de Buenos Aires no se hace responsable de las cuestiones este, que realmente necesita la gente. ¿En el tema fotomultas hubo una mala jugada de parte de la provincia? En ese un sentido? abuso, un abuso totalmente. Uno eh, no, eh, no están dadas las garantías en los jugados de falta. No son jugados de falta, son funcionarios provinciales recaudadores de falta de la provincia de Buenos Aires en el proceso, que tiene que tener, el proceso justo que tiene que tener el vecino y el ciudadano de la provincia ¿cómo de ¿Cómo se debió Aires? implementar el tema? Darle a los jueces municipales de falta y cumplir con el Código de Procedimiento. Porque esto pasa en otros municipios, en donde el municipio es la autoridad Exactamente, bueno, pero competente. acá tuvimos la, la fuerza para traer la competencia a los juzgados municipales de falta de gobierno. Hoy, eh, ¿Hoy cómo está el tema? Garantizado el proceso y los vecinos son oídos, escuchados y realmente nosotros eh, cumplimos con lo que dice la ley. ¿Cómo te ves la noche del 11 después de las pasos? Y bueno, con más compromiso para seguir con la responsabilidad que no va a dar la gente a partir este, del 11, que vamos a ser los candidatos directos a, a la intendencia y creo que ahí va a haber este, mucho más trabajo de lo que tenemos porque vamos a estar directamente encaminados a salir de la PASO, a salir de, eh, de todas estas elecciones que dirimen internas en toda la provincia eh, para ir directamente a las cuestiones que realmente nos involucran más con la necesidad del vecino. La última, cuando vas a estas reuniones que compartís con vecinos, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te plantea? Si es que existe un común denominador. La gente plantea dos cosas. Eh, primero, quieren una ciudad mucho más este, segura, totalmente, tema seguridad. Uh -huh. Después de las ocho y media en la provincia de Buenos Aires y en Hurlingham eh, cambian la cara de algunos sujetos y actores. Eh, hemos comprobado eh, que esto es así no alcanza con lo que se invirtió con lo que se invierte en cámaras la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires el jefe de policía es el gobernador o la gobernadora uh -huh. ahí hay una los competencia clara los intendentes ayudan apoyan y creo que hacen el gasto uh -huh. este, pero la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires ¿y de qué otra cosa te hablan en los barrios? Este, del mejoramiento de las condiciones de hábitat, medio ambiente asfalto, limpieza, fundamental. ¿Te comprometes a eso? Totalmente de acuerdo, totalmente es así. Nosotros este, vamos a hacer lo que corresponde a un intendente municipal y le vamos a exigir a aquellas instituciones o estamentos nacionales o provinciales lo que les corresponde hacer. Rafael, un gusto. Gracias por el trabajo, Un gusto a vos, Ubaldo, y gracias a ustedes. Esto Buenas fue en la hora el juez de faltas y precandidato a intendente de Consenso Federal, Rafael De Francesco.